artefacto incendiario. No voy a hablar de este incendio. Este incendio es un ejemplo de lo que sucede cuando se investiga un incendio. Ese mismo día, en Vizcaya, hubo otros cuatro incendios. Uno en el monte Ganguren a las puertas de Bilbao, otro en Amoroto, otro en Punta Galea, Guecho y otro más en el barrio Urizar de Lemois. Estos cuatro no se investigaron. Estos cuatro no se investigaron. Orresagatik legezbesteko proposamen onen el buruada sute guztiak ikertzea guk en gure lean nahi, nahi dugu guztiak ikertzea eta hemen euskadin gure lurraldeetan ikertzen direnak ez dira gehienak. kontrakoa ertzantzak ikertzen ditu gutxitan baina y inork es de tu y kerchen et asergatigda a ingarren chichua y que su e, te gustia i kercea va prevenitico lea que se atendúen modúan legea que se moduan y da preveniteko tresna na gusy etaricovat disuasio saincharequin batera dice el dicho que prevenir mejor que lamentar Prevenir mejor que lamentar es un principio básico de la seguridad, es un principio básico el de prevenir y para ello necesitamos investigar los incendios. Necesitamos investigarlos para que quienes los provocan se sientan vigilados y para saber cómo se provocan los incendios. Esto lo dice la Ley Estatal de Montes, elaborar informes de investigación y cuando se detecten indicios de delito llevarlos a la Fiscalía o a la Policía Judicial. También lo dicen los planes de protección civil del Gobierno vasco. Para elaborar los informes hacen falta brigadas de investigación de incendios forestales y personal con medios y formación adecuada. Y en Euskadi eso a día de hoy no está pasando. Sí, estamos bien en Guipúzcoa, pero en, Guipú, pero en Vizcaya, por ejemplo, no. En Vizcaya se confunde la investigación de incendios con una mera recopilación de datos estadísticos acerca de la hora de la extinción, los medios usados y la superficie afectada. Y eso no es un informe de investigación porque ni determina las causas, ni el punto de inicio, ni, por supuesto, permite identificar a los culpables. Sin informe de investigación no hay causas. Sin causas no hay culpable y sin culpable no hay delito. Por lo tanto, sin un informe de investigación de incendios lo que tenemos en este país es impunidad. Impunidad ante los incendios. Y por lo, tanto, por lo tanto, como no hay informes de investigación, o no lo hay en todos los territorios, lo que sucede es que las cifras, las frías cifras, no mienten. Guipúzcoa, con un 29% de superficie forestal, en la medida en que investiga sus incendios, tiene solamente un 25% de los incendios que suceden en Euskadi, y solamente un 18% de los más graves, que son los de más de una hectárea. Vizcaya, por el contrario, que no investiga sus incendios, con una superficie forestal de... El 32%, es decir, de un tercio de la superficie forestal de Euskadi, sin embargo, tiene el 50% de los incendios y el 65% de los graves, es decir, de los demás de una hectárea. Por lo tanto, los datos de 2018 son claros. Si se investiga, hay menos incendios. Si no se investiga, hay más incendios, son más graves y resultan impunes. A estas alturas de mi exposición me dirán ustedes, bueno, si las diputaciones no hacen su trabajo, pídanselo ustedes a las diputaciones en las juntas generales. Pues no, el Gobierno Vasco tiene una competencia en esta materia. La competencia en materia de extinción de incendios efectivamente es de las diputaciones forales y son las diputaciones quienes, por obligación de la Ley de Montes, tienen que tener planes de prevención de incendios forestales. Pero, y aquí viene la competencia del Gobierno Vasco, el Departamento de Seguridad, a través de la Ley de Gestión de Emergencias y a través de lo que indica el Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Incendios Forestales en el País Vasco, dice cómo, cómo se tiene que abordar la eh, prevención de los incendios y dice además…